Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal Quinta vez consecutiva, quinto vídeo diario durante esta semana anterior De Warzone ¿Sí? Estamos con los vídeos diarios de lunes a viernes, hoy y domingo descanso Porque, madre mía, tío, o sea, me estoy pegando una paliza Espérate que está abriendo el juego porque os quería enseñar este vídeo bueno, este vídeo bueno bueno, os he subido videazos por si no lo sabéis. Eh, tenéis cómo hacer el G-Walk. Eh, tenéis la mejor clase de la M4. Tenéis la mejor clase del Attack. Tenéis la mejor configuración gráfica. También tenéis. ¿Qué más tenéis? Es que no me acuerdo ni lo que he grabado. Pero os prometo que es bueno. O sea que si queréis suscribiros, dejad un like, pasaros por el canal y tal. Estoy en Twitch, eso sí, todos los días. De lunes a sábado, domingos. Sí que me lo tomo totalmente libre. Es el día del Señor y hay que estar en paz con Cristo. Y sobre todo, comer, comer vino, iba a decir. Comer pescado y beber vino, ¿vale? O sea que vamos todos a tomar por culo Que os voy a enseñar una cacho clase Que se os, vamos, se os va a hacer la boca agua Vamos sin más dilatación de ano directamente dentro del juego Estamos dentro del juego, debería salir, vale Os voy a enseñar la clase de nuestras amadas Pipitas dobles <risa> Mucha gente la conocéis, mucha gente la habéis visto Mucha gente está hablando de esta clase Y esta clase es una barbaridad, ¿vale? La pipa en cuestión es esta La P890, para quien no la conozca Normalmente ya sabéis que yo grabo gameplay y después del gameplay enseño la clase, hoy lo voy a hacer al revés he grabado la intro, ahora voy a enseñar la clase y para que se quiera quedar es un, esto va a ser un gameplay lo vais a ver directamente, como los antiguos de Rex 2.0 modo Warfar Warfare 3 igual, o sea, no va a haber ni corte ni recorte, va a ser directamente, os enseño la clase entramos en una partida en Softhouse. House, la jugamos y ese es el vídeo, para que disfrutéis para que, vamos, cosas que os diré luego que os trato mal o algo, ¿vale? luego en Bocacha tenéis que poner FTL FT Steel Fire, ¿ok? en ajustes uno a la derecha, 1.40 arriba. Luego, el sistema de gatillo Bruen Express. Esto es más o menos como queráis. Yo lo dejo tal cual, ¿vale? No lo toco. Siguiente, el láser de pistola de un megavoltio, vatio, no sé, un MW, hijo puta. O sea que para pistola, este. Luego, el cargador de 12 proyectiles y... La P890 a dos manos Luego ya, pues, le podéis poner amuletillo Le podéis poner lo que os salga de los cuyones, Lo que os apetezca Yo le voy a poner otro camuflaje Que este no me llama mucho la atención Este está guapo el... oh, Este también está bonón Bueno, el que está ese así, sí Un poco fea, pero para adelante Y vamos a dar una partida Aparte así voy subiendo un poquito la RPK De Shot House rápida Y eso sería el vídeo O sea, que si os queréis quedar a ver el gameplay Yo voy a estar aquí diciendo moñeces A lo mejor os digo algún vídeo de Warzone Oye, nunca se sabe yo no digo nada y lo digo todo o sea que os recomiendo que os quedéis Un raticón aunque sea Y sobre todo que dejéis vuestro like y ese tipo de cosas A ver si no tarda mucho en entrar, tío Vamos a ver los... ay ah, pase de batalla, tengo que tener fichas Míralo, claro que tengo fichas Un puño y medio Uy, no me ha dado tiempo de bloquear Tenemos una partida empezada de Sohow Dominion eh, No me pinta bien No me pinta bien esta partida, no sé por qué Vamos para adentro Voy a intentar jugar con las dobles pipas Aunque quiero subir la RPK, ¿vale? Pero como veis, mirad qué guapas se ven, tío se ven increíblemente chulas, tío. Matan de una ráfaga en multi y de dos en... ...en warzone, ¿vale? Pero para que veáis, ¿eh? Y tenéis balas para matar a 10 personas. Vamos por aquí. Apuntáis un pelinarto, así como digo... Estáis viendo, ¿no? Como revienta esta puta. <risa> es que me río por no llorar porque da muchísimo asco, eh. Da muchísimo asco, tío. Tirar eso, hermano. Es una barbaridad, tío. Una barbaridad de arma. Es una barbaridad de arma. Eh, la RPK también está. La RPK no la tengo subida, como veis. O sea, estoy ya por el nivel... 7, 8 Esto mete unas hostias también Que os pues, podéis caer encima ¿sabes? Cagaos Lo único es eso No disparéis de muy lejos Que os va a pasar lo que me pasa a mí Mira la RPK, eh Esta clase la traeré seguramente el lunes La RPK Porque todavía no la tengo desbloqueada Entonces no quiero traer una clase falsa Si me reaparecen, claro Estoy esperando aquí Porque veo en mi mapa que están ahí Mirad, es que mata mira cómo mata, tío Es un puto láser, tío Pero me mola más las pipas, ¿eh? Porque la RPK es más lenta de jugar Las pipas estas son una barbaridad es que yo siento que estoy como en John Wick, ¿sabes? Pegando tiros por doquier Saltos, volteretas De lejos no es todo lo que yo querría ¿sabes? Pero es que es mucho pedir ya y ya, si juntamos esto con lo de g que esto de hacer así Que os enseñé en el vídeo anterior Es una barbaridad he visto que me ha matado un puto tiro, tío? Venga, sin balas estoy muerto, eh ¿A qué miro para ese lado si no hay nadie? ¿A qué cojones miraselo si no hay nadie? Me debo perder de partida ¿eh? Os quiero enseñar cómo mata O sea que vamos a dejarnos de... Está ahí arriba hermano, no lo veía, se había camuflado. Subió un nivel de algo creo Si puedo matar un poquito con la RPK lo agradezco hay una arriba Como las... ¿Sabéis las pompetas, tío? Me ha caído un foco, tú. ¿Se nota que se ha caído un foco? Pues ya a ver si se nota. A ahora a lo mejor tengo demasiado. luz. No sé si tendré ahora demasiada luz. ah está bien. Había ido el foco a tomar por el ojete, el solo. La RPK es una barbaridad también, eh. Mirad esto, tío Qué asco de armas, tío Este juego está roto, tío La peña está quejándose Porque dice que Que en el model Warfare antiguo vale En el Warzone 1, casi todas las armas estaban Rotas y no tenías que seguir un meta, ¿perdón? ¿Perdón? O sea, es que literalmente En este Warzone da igual el arma que uses Todas las armas matan, tío Está claro que siempre habla armas Para situaciones, ¿no? Pero ¿me podréis decir que esta arma no es buena para cualquier situación casi? Mirad eso, tío. Una coafida así por, por la puta cara, hermano. Espérate que sigo, ¿sabes? Ah, estoy totalmente imparable, tío. Estoy totalmente imparable con esto. Espérate porque van ganando y no entiendo ni cómo, tío. Bueno, sí, pero no voy a por ningún puto objetivo, tío digo si es que me da igual, ¿sabes? Tengo, tengo un cargador El cargador todavía estándar, ¿sabes? No tengo ni el gordo aún invitar esto, tío Y cuando me canso de jugar lento A pusear con esto Ah, es de locos De locos Me saco un v todo, ¿eh? Voy a tirar. Uy, ¿por qué? Pensaba que lo había matado. Se ha notado, eh. Se ha notado. Lo ha notado perfectamente. ¿Me deja tirarlo ya o qué? Esto es... Me han hecho un Michael Jordan, hermano. Me han hecho un Michael Jordan. No van a reaparecer, hermano. Todo va a ser un poco stranger thing. Bueno, esto es una barbaridad de armas, tío. Me da igual lo que diga la peña. Esto, estas pipas. Estas pipas me están dando demasiado asco, tío. Ah, está arriba, es muy perro, tío. Nah, o sea, os juro por mi vida, va, va a sonar flipado esto, eh. Pero que todas mis partidas de Warzone, de Warzone, de Model Warfare, me hago muchísimas bajas. Pero en plan, muchas os estoy diciendo muchas. Ahora mismo está haciendo una partida normal, no buena. Para que os hagáis una idea. Me he suicidado con mi puto V el tío. O el puto Harry este, tío. Tienen que venir por ahí, digo yo, ¿no? ¿Aguantamos aquí un poquito o qué? Mira esa tiza. Bueno, puseamos con las pipas Timings Los timings de este juego sí que me parecen Impresionantes Espérate que la remontamos, ¿sabes? Uff Hermano Casi No he por aquí parece, ¿no? Hostia, qué tiros me ha pegado Están pirando de la partida ya, ¿eh? Pero están agobiados Qué normal que estén agobiados con esta puta arma asquerosa, tío No sé ni dónde están. Se han quedado dos, hermano. Nos salimos ya, ¿no? Además, ya son 10 minutitos de vídeo. Yo creo que está bien, tío. Pues nada, 37 pepos en un momento para que veáis. La peña abandona las partidas, tío. Las abandona. Porque es que... Mirad eso, tío. Mata de un puñetero, tío. Da asco, tío. No hay arma más asquerosa ahora mismo. Yo creo en todo el puñetero juego que esto, ¿eh? Porque hay armas que son asquerosas porque matan mucho. Pero estas armas dan asco porque encima son fáciles de utilizar. O sea que nada. No tengo nada más que añadir. Simplemente que dejéis un like mando un besazo y nos vemos en un próximo vídeo. Guapos y guapas.